Ya se acabaron mis vacaciones, ya estamos otra vez regresando a clases, a coentrar esta semana Y por tanto también reanudo lo que es pues la grabación de videos, ¿verdad? Te... Con eso me refiero a vlogs y a deck profiles Así que pues ya vamos a empezar otra vez con eso Para los que están esperando Profile dragonity por ejemplo, ya tengo todo listo para hacerlo Pero primero antes que regresar los profiles Quiero pues hablar un poquito sobre algo que ya pues ya es esa temporada de daño que ocurre más o menos cada 3, cada cuatro meses se trata de la predicción de la banlist de TCG y pues qué podemos decir verdad es algo bastante bastante eh, complicado de hablar en específico porque pues estamos tratando de balancear el meta Muy poquitas predicciones de Bandlist le atinan a Al menos más del 50% De lo que termina viniendo En la banlist oficial, entonces pues como saben El mundial fue eh, La semana pasada, el fin de semana pasado Y Trickstar se coronó campeón Junto a otros cuatro finalistas Que fueron eh, Goki, Que fue Altergeist y que fue Sky Striker me parece, entonces pues Estos decks son los que están Más propensos a ser golpeados Por la banlist, entonces pues vamos a empezar Primero con la parte de las cartas prohibidas Entonces empezando tenemos Firewall Dragon Firewall Dragon es una carta que al menos yo considero debe ser prohibida Al menos hasta que le den una errata de una vez por turno Porque es algo estúpidamente necesario Firewall Dragon es una cosa demasiado broken Para lo que es el concepto de la Link Summon Eso de estar invocando de manera especial de a gratis muchísimas veces en un turno está demasiado demasiado poderoso entonces es muy poco probable que lleguen a tocar esta carta debido a que es la carta as del protagonista actual de Yu-Gi-Oh! Brains pero de todas formas es aún así posible que esta carta salga prohibida o que le den una rata más adelante y después la desprohíban etcétera la verdad es demasiado demasiado posible esto y a la vez Tampoco lo es. Es, es, es algo complicado hablar sobre Firewall Dragon, pero en caso de que Firewall Dragon no se vaya a ir prohibido, el que se lleva eh, el tiro en lugar de Firewall Dragon vendría siendo... Eh, Nightmare Goblin Por eso que te da el extra normal Es algo así como Seraphonite Pero no requiere monstruos en main deck Para que te briques, por ejemplo los Garnet O que robes a cobra en primer turno Lo que sea, la verdad es muchísimo más factible Sacar un, gobl un este, Nightmare Goblin Que a uh, Seraphonite Para hacer tu extra normal Así que por ese lado la verdad es posible también que se vaya Nightmare Goblin pero uno de los dos se tiene que ir o Firewall o Nightmare Goblin dudo muchísimo que los dos se vayan a ir prohibidos. Las otras dos cartas que yo considero prohibidas y muchas de las han estado diciendo y con mera razón son Cannon Soldier y Toon Cannon Soldier, principalmente porque no tienen restricción una vez por turno para infligir daño en un formato en el que ahora las nuevas reglas favorecen a aquel que tenga... Eh, más life points después de algunos turnos entonces pues Cannon soldier sim simplemente es algo demasiado poderoso seguramente va a llegar algún tipo de carta o algún tipo de soporte que permite estar abusando demasiado de Cannon soldier entonces es demasiado demasiado obvio que tiene que irse prohibida porque eso de los ftks la neta no está tan chido pasó con el jene que sigue siendo un ftk viable pero no tan consistente como era así que está nivelado en ese aspecto pero otro tipo de ftks muchísimo más consistente simplemente no tienen espacio para existir en el juego Entonces, estas son las tres o cuatro cartas Si consideran a, a Nightmare Goblin Para las cartas prohibidas Vamos a hablar sobre las cartas limitadas Y tenemos muchísimas porque aquí es donde vamos a pegar muchísimo A los eh, finalistas de este mundial más reciente Empezamos con Goki, ¿verdad? Primero vamos a limitar a Goki ex Algo así como un Goblin Berg para Gokis Entonces, simplemente es una carta demasiado buena Eso de estar, pues... Invocando a el normal y luego especial Y simplemente buscar después Es demasiado Entonces no está de tan locos pensar que Goki Super X se termine yendo A una no es algo tan viable De todas formas Sí lo veo bastante posible Pero pues podrían hacer otras cosas Por ejemplo también otra que tengo en, en la mira Que tendrían que limitar Es Goki Rematch Que es una carta que se juega a dos más o menos en los Goki A dos o a una A tres es mucho Pero de todas formas Es una carta demasiado buena Cualquier deck mataría por tener una carta así de buena en su deck entonces Goki Rematch simplemente debería ser algo que también tenga que ser limitado eh, ahora vamos a pasar por el, el otro otros Finalistas vamos a pasar con Altergeist Altergeist realmente solo quiero tocarle Una carta y sería Multifaker Y más que nada es por compromiso que tenemos Que tocar a Altergeist porque en caso De que no lleguen a tocarla simplemente se Mantendrá vivo en el formato Y va a ser uno de los decks dominantes Muy fácilmente Entonces por eso nada más estamos tocando Altergeist y sería a Multifaker Ahora bien vamos a hacer lo mismo con Pendulum Magician. Si bien no es uno de los finalistas Es un deck que simplemente va a salir demasiado, demasiado beneficiado por eh, que toquen a los otros decks, simplemente sigue siendo un deck muy, muy fuerte muy un buen contendiente para Tiger uno ya que no están los demás, entonces tendríamos que tocar a Heavy Metal Foes Electromite para poder balancear esto y que eh, Pendulum Magician no vuelva a dominar el formato como lo estaba haciendo algunos formatos atrás ¿verdad? Vamos a pasar ahora con los dos decks más fuertes del formato, bueno a los otros dos decks más fuertes del formato Porque Goki seguiría siendo uno el más fuerte Estamos hablando de Trickstar y estamos hablando de Sky Striker Ahora vamos a empezar con Trickstar, ¿verdad? Con Trickstar quiero tocar dos cartas Y sería limitar Primero que nada Trickstar Reincarnation Es una cosa demasiado fuerte eso de... Eh, Trickstar Reincarnation Y Droll and Lockbird es un combo Demasiado poderoso que en sí no debería existir En el juego, al menos No de una manera tan facilitada como existe En este momento, entonces Limitar Trickstar Reincarnation Pararía un poquito la consistencia de ese combo ¿Verdad? Además de eso quiero Tocar a Trickstar eh, Lycoris Principalmente porque Trickstar es Un deck demasiado demasiado bufeado Por eso de las reglas actuales del juego De los Life Points, entonces Lycoris es una Carta demasiado poderosa que te Hace perder el duelo básicamente desde el primer turno Mientras más busques más vas a perder Entonces eh, está demasiado poderosa Y si hay múltiples copias en campo Simplemente es estúpidamente malo para ti Que estás jugando contra los Trickster. Entonces eh, Licorice y Reincarnation Son las cartas que yo tocaría para poder balancear un poquito al Trickstar Y finalmente vamos a hablar sobre los Sky Striker Vamos a hablar principalmente de sus dos cartas eh, En por así decirlo que abusan otros decks Estamos hablando de Engage y estamos hablando de Hornet Drones Ahora Hornet Drones es una carta que debe irse a uno Porque como les dije muchísimos decks abusan de eso Es el detonante para que existan eh, combos como sacar a Saruya con una carta casi casi Entonces demasiado demasiado poder esos Horn y ponerlo a uno simplemente bajaría demasiado la consistencia de esos combos Y lo mismo va para Engage, es más o menos la misma lógica Engage va junto a Hornet en los engines para poder eh, acelerar eso y sacar los combos más rápido Simplemente es, no es algo malo para el juego, pero sí está bastante desbalanceado entonces, <ríe> entonces, de verdad, de verdad, estas dos cartas se tienen que ir a uno Yo consideraría que Engage se vaya a uno si bien está a 13 no g me parece, ya después de que pasó el Mundial, vimos que aún estando Hornet a 1, es una carta demasiado... Bueno, es un deck demasiado poderoso, Engage también tiene que irse limitada y estamos hablando a futuro. No sé si se termine pegando a Gage o simplemente solo a Hornet, pero... Las cartas esas se tienen que ir limitadas, sí o sí. A los Sky Striker puro realmente no les afecta nada, ya que está Hayate. Entonces Hayate es un Engage eh, Región 4, así que funciona bastante bien. Los Sky Striker puro realmente casi no lo van a sentir. Digo, casi, obviamente, lo van a sentir. Pero no tanto como uno esperaría, ¿verdad? Ahora vamos a pasar con Escape que es una carta demasiado dominante en el formato. Es simplemente, des, desenvuelve muchísimos combos, muchísimas... Eh, Muchísimas jugadas viables que pueden dar vuelta al duelo, y eso no se puede permitir tanto. Así que, pues, vamos a dejarlo. Aún no, no creo que valga la pena más hablar de Skateboard porque todos sabemos lo fuerte que es en el formato de los links, ¿verdad? Vamos a pasar con las semili semilimitadas y las libres. Ahora, de esto no me gusta hablar tanto, porque semilimitadas es algo demasiado difícil de hablar, y las libres, pues, es. Un 50-50, entonces, eh, pues vamos con las semilimitadas, en esto vamos a semilimitar Clifford Scout, porque está a uno realmente, Clifford no hace nada, no hace absolutamente nada y ponerlo a 2 tampoco implicaría muchísimo daño para el juego, así que Clifford Scout a 2 me parece bastante eh, factible bastante viable sin eh, llegar a cosas bastante ridículas, ¿verdad? Y por último tenemos... Finalmente vamos a pasar con las cartas libres y vamos a primero desbloquear o liberar a Apoclyphor Towers, ahora está a dos y realmente como les dije los Clifford no hacen nada ya que están los Link Towers, es un eh, monstruo demasiado poderoso pero contra los Link literalmente no hace nada así que... Eh, Towers ahorita ya no está tan bufeado De hecho está nerfeado por la invocación Link O por la existencia de los monstruos Link Y no veo tan ridículo que esta carta Regrese a 3 Tenemos también Luster Pendulum de Draco Slayer No veo sentido a que esté a 2 Nadie lo juega y a 3 simplemente No hace nada así que pues eh, a 3 no le veo eh, tanto descabellado el asunto. Y por último tenemos Performance Damash Juggler. Ahora como estamos en un formato, como les dije, que está beneficiado el que eh, tiene más iPhones, Damash Juggler sería una hand trap, por así decirlo, bastante buena para cartas futuras que, no hagas eso, para cartas futuras que... Eh, Inflinjan daño al oponente y den muchísimas vueltas al duelo. No lo veo tan ridículo y la verdad no hace la gran cosa al menos ahorita Y sería beneficioso para varios decks por eso de desterrarse y añadir a otro performance ¿Verdad? Pero bueno, eso es todo lo que tengo que hablar sobre la banlist La verdad, ahora solo falta esperar a ver qué se revela No creo que sea tan acertada la mía, la verdad la hice... Pensando un poquito en lo justo y pensando un poquito a futuro, pero tampoco se guíen tanto de mi palabra. Como les dije, es una predicción, una opinión mía y quiero saber qué opinan ustedes, qué cartas pueden regresar, qué cartas pueden prohibirse, qué cartas... Eh, pueden simplemente liberarse de la banlis. Así que por favor, déjenlo en la cajita de comentarios Ya saben que yo los estoy leyendo casi siempre, ¿verdad? Entonces, eso ha sido todo Espero que haya gustado el video Comentarios, dudas o sugerencias Pueden dejarlo en la cajita de comentarios de abajo No olviden suscribirse, dar like a la página de Facebook Y unirse al Discord oficial del canal Tampoco olviden pasar eh, por ahí si quieren A dejar un poquito de dinero al Patreon La verdad, lo tengo bastante descuidado Pero planeo muchísimo, pues... Y darles más premios y esas cosas para que se puedan unir, ¿verdad? Entonces yo soy Alberto del Rincón del Belista y este es Cookie, mi fiel compañera Y los estaré viendo en el siguiente video